arriba nadada levanta del suelo la cabeza, endereza tu cuello, esto ya no es Troya, no somos reyes de Troya, soporta que se esfuerza tu suerte, navega siguiendo la corriente, Siguiendo el destino, y no pongas la prueba de tu vida a las olas de fortuna en que navegas. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le falta para lamentarse a esta desgraciada que ha perdido su patria, sus hijos y su esposo? Oh, orgullo abatido de mis antepasados. ¿Qué poca cosa hay? ¿Qué tengo que callar? ¿Qué no silenciaré? ¿Qué cantaré en mi treno? Digna de lástima estoy por esta postura infausta de mis miembros tal como estoy postrada con la espalda tendida en duro lecho. ¡Ay de mi cabeza! ¡Ay de mis tienes y costados! Como deseo revolverme y dar la espalda y el torso una pared y luego a otra para entregarme al perpetuo lamento de mis tristes La misma musa, tienen todos los desgraciados para cantar su destino sin coro. Oh, probaste las naves que con veloz remo a la sagrada Ilión os dirigisteis por el mar purpurino, por los puertos de buen anclaje de la Grecia, acompañadas del odioso peán de las flautas y de la voz de sonora siringe dotadas de la entrelazada maroma de Egipto, para buscar en las radas de Troya a la diosa mujer de Menelao, perdición para Castro y Baldón de Europa, la que ha degollado a Priamo, sembrador de 50 hijos, y a mí, la desdichada me ha arrastrado a esta ruina, ay de mí, en qué asientos me siento cercano a la tienda de Agamenón. Me llevan de mi casa como una esclava vieja, con la cabeza rasgada. el luto lamentable, Más. Eh, esposas desdichadas de los troyanos de broncíneas lanzas! Y vosotras, muchachas, mozas malmaridadas, arde y león, quimamos que yo, como una madre a sus alados pájaros, voy a entonar el gorjeo, el canto, bien distinto del que un día en el cetro de Priamo, apoyada, con los golpes sonoros de mi pie conductor, iniciaba las danzas a los dioses Frigios. —Eguga, eh, ¿por qué lloras? ¿Qué gritas? ¿Hasta dónde llegan tus palabras? A través de estos techos he oído los lamentos que lanzas. El terror ha atravesado el pecho de las troyanas. ...que dentro de esta casa lamentan su esclavitud. Hijas, sobre las naves de los saqueos se mueve ya la mano del remero. ¡Ay, de mí! ¿Qué quieren? ¿Acaso ya me embarcan lejos de mi patria? No sé, más barrunto nuestra perdición. ¡Ay, desdichadas troyanas! Que vais a someteros al trabajo de esclavas. Salid de esta mansión. Los argivos preparan el regreso. Ay, ¡Ay! No me llevéis a mi Cassandra, poseída por Baco, objeto de ultraje para los argivos. A mi menade. No vayas a consumirme en el dolor. ¡Ay! Troya, Troya desgraciada. Has perecido. Desgraciado quien te abandona, vivo, o ya cadáver. Ay, de mí, temblorosa la tienda, he dejado de Agamenón para escucharte. Oh, reina, no habrán decidido los aqueos matar a esta desdichada. ¿Acaso en las proas ya los marineros se disponen a mover los remos? Hija, levante el ánimo. He venido a golpes de terror. ¿Ha venido algún heraldo de los dánaos? ¿De quién me ha tocado ser paciente esclava? Ya estás muy cerca del sorteo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién de los archivos o de los idiotas me llevará? ¿O acaso me conducen a una isla lejos de Troya? ¡Ay! Ay, ¿a quién la paciente anciana servirá? ¿En qué lugar de la tierra como un zángano este despojo? Esta silueta de un cadáver, esta imagen inútil de los muertos. Ay, ay. ¿seré portera junto a la entrada? ¿O nodriza de niños? Yo, yo que tuve el honor de gobernar Troya. Ay, con qué lamentos de granas los hayes por tu ruina Ya no moveré de un lado a otro mi lanzadera en los telares de liga Por última vez, contemplo los cuerpos de mis padres Por última vez, mayores serán mis sufrimientos Unida al lecho de un griego, maldita sea esa noche mi destino Oyendo por agua la sagrada fuente de Priene, como miserable esclava Ojalá marcháramos a la ilustre, a la próspera tierra del Teseo, mas nunca, nunca a la corriente de los a la odiosa mansión de Helena, donde tendré que saludar como esclava Menelao, el destructor de Troya. La venerable región del Peneo, hermoso basamento del Olimpo, soporta el peso de su prosperidad, según es fama, y de sus florecientes y abundantes frutos. Ojalá fuera allí, en segundo lugar, después de la sagrada, la divina tierra de Teseo. También he oído que la tierra de Hefesto, Etna, que se enfrenta a Fenicia, madre de los montes sicilianos, está en boca de todos por las coronas que premian su gallardía. Y la tierra vecina del mar Jonio, según se navega, a la que riega y embellece Cratis, el que tiñe de rojo su cabello, que la alimenta con divinas fuentes y enriquece de arboledas la tierra. He aquí el heraldo que viene del ejército danao, despensero de novedades. Avanza cubriendo sus huellas con rápidos pies. ¿Qué traerá? ¿Qué dirá? Aunque en verdad ya somos esclavas del país dorio. Ecua, eh, ya conoces mis numerosas venidas a Troya como mensajero del ejército aqueo. Ya me conoces de antes. Mujer, ahora he venido para comunicarte un nuevo mensaje. Ay, ay. aquí está troyana. lo que hace tiempo me temía. Ya habéis sido sorteadas, si eso es lo que os temíais. Ay. ¿Qué ciudad has dicho? ¿Es de Tesalia? ¿De Tiótice? ¿O de la tierra cadmea? Habéis sido sorteadas una a una, no en grupo. ¿Y quién ha tocado a quién? ¿A cuál de las troyanas le aguarda un destino feliz? Yo lo sé, más escucha por partes, no toda la vez. ¿A quién pues le ha tocado mi desdichada hija Cassandra? Di. El soberano Agamenón la ha elegido especialmente para sí. Sin duda como esclava para su esposa Laconia. Ay, de mí. No, como novia secreta para su lecho. ¿A la Virgen consagrada a Febo, a quien el de Bucles de Oro concedió en recompensa una vida alejada del yugo nupcial? Amor, lo alanceo lo hacia la doncella. Arroja, hija mía, las divinas llaves. Arroja de tu cuerpo el sagrado adorno de, tu, de tus bandas y coronas. ¿No es grande para ella que la toque en suerte el hecho de un rey? Oh, ¿Y qué hay de la pequeña cría que me ha visto arrebatado? ¿Dónde está? ¿Te refieres a Polixena o preguntas por otra? ¿Por ella? ¿A quién la ha uncido el sorteo? Se le ha ordenado hacer servicio a la tumba de Aquiles. ¡Ay de Haberla parido para esclava de una tumba. ¿Qué ley es esta, amigo? O oh, qué divino decreto de los griegos! ¡Considera feliz a tu hija! ¡Está bien! ¿Por qué has dicho esto? ¿Es que no contempla ya la luz del sol? Ha alcanzado un destino tal que ella está libre de sufrimiento. ¿Y qué hay de la esposa de Héctor? Avisado en el combate... ...la desventurada Andrómaca. ¡Qué suerte ha corrido! A esta... ...la ha elegido para sí... ...el hijo de Aquiles. ¿Y... ...yo... ...de quién soy esclava? Yo, que necesito del tercer apoyo... ...que ofrece un bastón... ...a mi envejecido cuerpo... Odiseo, el Soberano de Ítaca, te, te ha tomado como esclava. Oh, oh, araña tu cabeza ya rampada, abres surcos por las uñas en tus dos mejillas, ¡ay, mía! ¡Ay! Me ha tocado servir, ser odioso y trapacero, enemigo de justicia. A una bestia sin ley que todo lo revuelve aquí y allá. Y de nuevo lo de allá lo trae aquí con las dobleces de su lengua. Y lo que antes era mío lo hace enemigo de todo. Lamentaos troyanas por mí, me dirijo a un triste destino. Yo, la desdichada, he caído con el lote más adverso. Tu destino ya lo conozco, señora. Pero, ¿y mi suerte? ¿Quién de los aqueos? ¿Quién de, de los griegos? ¿Será mi dueño?